Bien, ahora eh, vamos a empezar la, la nueva etapa con una, un tema que me parece muy interesante y muy bonito. Un tema que, que sin darnos cuenta, estamos experimentando cada día en cada terapia, pero que eh, yo creo que sí que conviene mm, analizar un poco para que todos nos demos cuenta de ello. Me estoy refiriendo a la catarsis. La catarsis como fenómeno importante en la adicción y en su rehabilitación. Eh, vamos a empezar diciendo que catarsis, del griego que significa purga, catarsis que significa purga, purificación o liberación emocional de las pasiones negativas, la catarsis es una palabra descrita en la definición de tragedia ya por parte de Aristóteles en su poética como purificación emocional, corporal, mental y espiritual. Es decir, fijaos la de siglos que preceden este momento a la hora de eh, explicarnos un poco sus orígenes, el, los orígenes del término y del concepto de catarsis. Mediante la contemplación de las pasiones en la escenificación de la tragedia, decía Aristóteles, en la era moderna la tragedia estaría sustituida por la película de terror, no, por ejemplo, pues los espectadores experimentarían la purificación del alma respecto a esas pasiones, bien sea el miedo, bien sea la tristeza, bien sea el orgullo, bien sea la soberbia, la agresividad, etc. Por extensión se habla de catarsis para referirnos a la facultad de la tragedia precisamente de redimir al espectador de sus propias bajas pasiones al verlas reflejadas en los personajes de la obra y así poder aprender y evitar el final trágico, fatídico que están condenados a sufrir los personajes de la tragedia siendo la principal pasión aludida el orgullo o la soberbia de modo que en este caso a nosotros nos concierne porque es una pasión digamos que está ahí muy a flor de piel en los adictos y en especial, en concreto, en los ludópatas. Eh, no se puede deshacer un nudo, decía Aristóteles, sin saber cómo está hecho. Es decir, en la tragedia, en la película, en la terapia, vemos cómo se hacen los nudos para otras personas y ese, eh, esa observación nos permite a nosotros aprender ¿Cómo deshacer los nuestros propios? El término se hizo popular en el ámbito terapéutico gracias al psicoanalista Freud, quien tomando el relevo de la tragedia habló de catarsis para referirse a la expresión de una emoción reprimida o recuerdo pasado, reprimido durante el tratamiento psicoterapéutico. Es decir, Freud llevó el terreno del teatro, de la tragedia, al terreno, al terreno terapéutico, a la, a la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Y dijo que, bueno, en ese sentido Freud se convertía en esa tragedia que redimía a los espectadores. De la misma manera Freud, el terapeuta, redimía a los pacientes y a los, naturalmente, en este caso diríamos también a los adictos. Es como si, si abriéramos una ventana para oxigenar esos espacios donde han residido durante mucho tiempo los conflictos reprimidos. Es permitir que la quemazón de la ira y el peso de la tristeza se despeguen de nuestro interior para dejar paso a estados más saludables, ligeros y relajados. También aprovechó el fenómeno de la catarsis otro psicoanalista, Jacob Levi Moreno, que la instituyó grupalmente en forma de psicodrama o teatro terapéutico. En el ámbito, es decir, que con esto volvería en cierta manera a sus orígenes en la tragedia griega de Aristóteles. En el ámbito religioso se aproximaría a este concepto la confesión, si bien esta se mueve en planos plenamente conscientes a diferencia de lo que ocurre en la eh, catarsis. Bien, ¿qué equivalencias podemos encontrar al término de catarsis? Pues ya hemos dicho alguna purga emocional desahogo emocional, descarga emocional, desbloqueo emocional, purificación emocional, ventilación emocional. Un término semejante al de la catarsis es lo que llamamos en, en psicología la abreacción, que es la descarga de emociones y afectos ligados a recuerdos, generalmente a experiencias infantiles, penosas o dolorosas, y que por esa razón han sido reprimidas. En el contexto terapéutico el supuesto es que el sujeto al revivir las situaciones originarias a través de la palabra y otras expresiones conductuales o gestuales adecuadas se liberaría de la tensión afectiva ligada a esas representaciones. Bien, ¿qué naturaleza tiene, qué es la catarsis en realidad? Bueno pues puede considerarse como un proceso puede considerarse también o definirse como un fenómeno, un mecanismo terapéutico de los más de 200 de los que se vale la terapia de grupo para producir sus efectos terapéuticos y curativos, ojo a esto, más de 200 mecanismos terapéuticos y entre ellos eh, prácticamente a la cabeza situamos a la catarsis. Estrategia también se puede definir como una estrategia terapéutica que rige en psicoterapia tanto individual como de grupo, es más, sobre todo en esta, puesto que nos devuelve al concepto colectivo de la representación de las tragedias griegas. ¿no? Bien, ¿cuáles son los requisitos para una buena catarsis? Bueno, pues mirad, en primer lugar, por un lado, tener una buena disposición de colaboración y empatía solidaria hacia las personas que sufren y necesitan de su colaboración y ayuda, considerando que su catarsis puede convertirse en punto de partida y modelo de conducta para los demás compañeros de terapia. En segundo lugar, se precisa la autenticidad en la motivación de la conducta expuesta, de la eh, conducta, por decirlo así, ex exteriorizada, eh, expansionada, es decir, anteponer las necesidades e intereses de los demás a los propios, lo que excluye motivaciones tales como el engreimiento, el narcisismo, o el miedo a las críticas, las descalificaciones o insultos, etcétera, ¿no? Y finalmente, una excepcional capacidad de entereza y autocontrol sobre las emociones resultantes. Obviamente, cuando se hace una manifestación de cierto tipo de vivencias que se han reprimido y que están ahí agazapadas, que están escondidas, que están enterradas en el inconsciente, tenemos que estar preparados para el efecto traumático o doloroso que pueda producir momentáneamente su exteriorización, su expresión. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que también, como ocurre con el esparadrapo al ser retirado, eh, en principio eh, la visión de la herida en crudo y la retirada del esparadrapo puede ser dolorosa, pero posteriormente viene seguro el alivio derivado de la eh, eh, exteriorización, de la externalización del conflicto o de la naturalmente, del análisis que terapéuticamente se puede hacer de él. ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Los beneficios de la catarsis? Bueno, pues en primer lugar, el desbloqueo emocional. No solo terapéutico, en el momento, sino también preventivo, ya que con frecuencia los conflictos bloquean las conductas normales de la persona, generando a veces, ojo a esto, Fobias y obsesiones, de modo que en muchas ocasiones las fobias u obsesiones que se asocian a este tipo de re, eh, pensamientos o de recuerdos o de vivencias reprimidos se pueden naturalmente eh, mejorar por el fenómeno, por el proceso, por la estrategia de la catarsis. Y finalmente la exhortización y liberación de la patología, bien esas fobias, bien esas obsesiones, derivada de los conflictos reprimidos, incluidos los síntomas derivados de los conflictos neuróticos. Bien, dicho todo esto, vamos a partir ahora del eh, proceso de la adicción y la rehabilitación, es decir, la aplicación del proceso de la catarsis a la, rea, a la adicción y a la rehabilitación. En primer lugar, antes de eh, abordar este tema, me gustaría preguntar, ¿ha quedado claro el concepto de catarsis y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de proceder a la catarsis y los beneficios que se pueden obtener a través de la catarsis. ¿Ha quedado bien claro? ¿Sí? ¿Sí? Bien, pues sigo adelante adentrándonos ahora en el proceso de la adicción y de la rehabilitación. Vamos a empezar por la adicción. ¿Qué pasa con la catarsis en la adicción? ¿Hay catarsis en la adicción? Pues sí, hay catarsis en la adicción. Es más, yo diría, y de hecho así es, y vosotros tenéis que confirmármelo, que se busca a través de la adicción, algunas veces se busca la catarsis a través de la libación, es decir, a través del, de la ingesta de alcohol, a través de la jugada, del, de la partida, a través de la, de la sesión de juego. Se busca un poco esa catarsis a la que me, nos estamos refiriendo. Se busca a veces a través de la, de la, del, del, del fenómeno de la, de la adicción, y eso permite algunas veces al adicto hablar sin control sobre sus motivaciones para la conducta adictiva, por secretas o reprimidas que pudieran parecer, o sobre sus desdichas ocultas, sobre todo ostensible cuando hay asociación o comorbilidad de adicciones, por ejemplo, el juego de azar y el alcohol, que suelen desinhibir más desenfrenadamente a la persona bien pues como decimos en la adicción algunas veces la persona busca la catarsis a través de la alivación del proceso adictivo es decir del, de la sesión de juego por ejemplo busca la catarsis o busca también por qué no llegar a conseguir mecanismos a través de los cuales por poder llegar a la catarsis bien en la rehabilitación ya ocurre otra cosa vamos a decirlo así se produce en la rehabilitación el florecimiento de la catarsis a través del proceso terapéutico y de la rehabilitación. Y también, naturalmente, esto, esto si hablamos del del, del estado del proceso en la asociación, pero si hablamos, si hablamos a través de la familia, veremos también que también se produce a través de la activación de la comunicación y el diálogo en familia, que facilita tanto la catarsis, como la abreacción, eso que decíamos antes que era la, como la ventilación emocional. Ambos fenómenos terapéuticos liberadores de emociones o conflictos reprimidos y, por tanto, sanadores. De modo que, en este sentido, eh, vamos a tenerlo en cuenta para eh, actuar en consecuencia en las eh, diferentes terapias que van a seguir a esta y especialmente, claro, está en esta misma. ¿no? La catarsis del paciente hacia el grupo... Significa su decidida integración asociativa, es decir, que podemos esperar de una persona que ha hecho su catarsis, que ha hecho su liberación, que ha hecho su revelación de los conflictos que le han llevado a la adicción o de los fenómenos que le ha producido, de los trastornos y perjuicios que le ha producido la adicción, podemos considerar que la catarsis del paciente hacia el grupo significa su decidida integración asociativa, es decir, a partir de ese día, a partir de ese fenómeno, hasta a partir de ese momento, el eh, adicto en rehabilitación puede decirse que se ha integrado en el proceso asociativo. Mientras que la catarsis del paciente a la familia implica también, ¿por qué no decirlo? Distensión en la convivencia, por un lado, y por otro lado, facilitación, ojo a esto también, del perdón familiar por la nobleza que implica en el paciente la catarsis y puesta al día de la deuda moral contraída del paciente con la familia, a través del desagravio. Es decir, el desagravio se facilita a través de la catarsis, amigos. Y el desagravio familiar se eh, puede también facilitar a través de la activación del diálogo y de la comunicación sincera con la familia y de la notificación, de la exteriorización de sus, eh, digamos, de sus daños, de sus conflictos, de sus emociones negativas, etcétera, etcétera. En este capítulo también hay que reseñar la abnegación de los rehabilitados responsables eh, o veteranos a favor de los adictos de nuevo ingreso y en proceso reciente de rehabilitación mediante su vocación de servicio y dedicación Abnegada, entrega solidaria y ayuda a los demás mediante sus testimonios y catarsis correspondientes. Es decir, un testimonio, una catarsis, amigos. Esta es la ecuación de la que tenemos que partir para este beneficio que un eh, adicto en rehabilitación puede eh, generar en el resto de los eh, compañeros del grupo. ¿Eh? Mediante sus testimonios y catarsis correspondientes, sin más que por su gratitud y amor al prójimo, y sin esperar nada a cambio que no sea el afianzamiento y fortalecimiento de su rehabilitación.